Buenas. Ahora vengo con otro video denunciando otra vez este acoso electrónico de parte de este hacker asesino cubano organizado, Gang stacking, haciendo esto electromagnetismo en mi cuerpo, tirándome en el ojo que todavía ahí tengo el dolor en el ojo y diciendo qué trabajo no ha costado. ¿Qué trabajo no ha costado? Eso es lo único que dicen. ¿Qué trabajo nos ha costado? <ríe> y figúrense ustedes. Eso es lo único que hacen estos asesinos. Poniendo de, toda la mentira. Y toda la trama. Y toda la maldad. Para acabar con personas. Poco a poco con el electromagnetismo. Dándote en tu cuerpo. Con el rayo de microondas. Dándote en el ojo. Y ya yo... Ya yo di con la clave de este asesino. Cuando cierras el ojo, cuando cierras el ojo izquierdo, ahí ya el dolor no, no te da, porque eso es un dolor ahí que va y viene, un dolor va y viene ahí. Es con el rayo de microondas te lo hace. Se te mueven la, los, los músculos de tu cuerpo donde él te dé la gana, porque esto es para joderte la mente. Este asesino ha hecho este juego para joderte la mente con el control mental. Usted lo oye por el sonido silencioso, el ILF, el sonido, eh, el, son, el Silent Sound, que es sonido silencioso en español. Ahí lo estás oyendo al oído ahí, perennemente. Tienes que cambiar la, la mente para otra cosa para no poder oírle a este asesino. Esto lo he dicho en varias ocasiones para que la gente se dé cuenta que, que también te cambian tus emociones cuando él te da, mira me está dando en la rodilla que no puedo mover bien la rodilla. Tuve que comprarme una rodillera, para la rodilla, porque él me está dando aquí, miren aquí, aquí, aquí, aquí la rodilla, ahí, ahí, el músculo se me brinca, ya lo puse en un video hace mucho tiempo, y me está dando otra vez, ahí con el rayo de microondas, que porque el rayo de microondas es el alma, el rayo, también le dicen el rayo del dolor, es un alma mortal, para el cuerpo humano. Pero este asesino ha usado todas estas armas conmigo, para probar esas armas conmigo. También te camina con radiofrecuencia, también trabaja porque te, te sientes que te, te da algo aquí, te, te toca, y entonces te hace así, te va a eso, para que tú te toques. Es el juego para atormentarte, para, para, para, para, para que tus nervios se te alteren. Eso lo hace este asesino. Para joder la mente. Eso es para lo único que hacen estos gangues, eso es para acabar. A cada momento te hacen algo para que tu mente se te altere, te enojes y se te vayan de revolución en la mente. Vaya, los nervios, te alteren los nervios, eso es lo que hacen estos asesinos y dándote dolor ...para saber dónde, dónde te está dando el dolor... ...con el control mental... ...sientes aquí en la cabeza... ...que te hacen así, te tocan... ...pero eso es radiofrecuencia que te ponen en la cabeza... ...y el electromagnetismo... ...eso lo está haciendo hace rato este individuo... ...y el gobierno no hace caso... ...ustedes saben por qué el gobierno no hace caso... ...porque el gobierno está implicado... ...con estos grupos de asesinos... ...que está con el FBI... ...porque ya yo fui al FBI y no me hicieron caso me mandaron para el, para el, el especialista de, de la mente el, el psiquiatra mire para eso si tú vas a denunciar lo que te están haciendo y estos delincuentes más delincuentes son ellos el FBI son más delincuentes que todo lo eso te mandan a, a, la, a ver al, al psiquiatra en vez de decir no sí porque ellos saben que lo están haciendo y no, esto es secreto, esto es secreto militar en de, del gobierno de los Estados Unidos y no se van a dar color contigo para, para decir, no, si esto, no, lo primero que te dicen que tú estás loco, que tú tienes problemas mentales y los que tienen problemas mentales son estos que han estado aquí este grupo de asesinos que ellos mandan a hacer esto a personas inocentes Porque yo no tengo ningún problema de delincuencia ni ningún problema de nada Lo mandan a hacerte esto para, para irte acabando con tu cuerpo y con tu mente Yo espero en Dios que esto, que todos los targets individuales se unan Y vayamos a la Casa Blanca para que vean que nosotros no estamos Los que están locos son ellos lo que están haciendo, estos ataques acústicos, estos ataques eh, eh, neurales, monitoreándote, somos espías involuntarios porque están oyendo todo, no puedes hacer nada porque todo te, lo están mirando, todo lo están oyendo y todo lo tienen ellos, controlarte tu mente para joderte tu mente para que tú tengas que hacer lo que dicen ellos, si no te pones a la viva, oyendo estas cosas, estas conversaciones, comunicaciones que tienen ellos contigo, y esas comunicaciones van y vienen, porque ellos cogen de ti, y, y tú coges así de ellos, y, y no, y no lo que te quieren, no te le puedes poner atención, si le pones atención, a estas conversaciones de estos delincuentes, que a las seis ya de esta tarde se reúnen, Usted lo oye, oye, oye hablando entre ellos. No le puede, eso lo, eso lo hacen ellos para que tú pongas la atención a ellos. Para irte acabando con las neuronas, para que no puedas pensar bien. Toda esta cosa, esto es un, esto, un aparato bien hecho. Bien hecho para que no lo puedan coger, para que te digan, pero ¿dónde está la persona? ¿Dónde están? no, esto lo hacen con el satélite una persona me dijo no, esto no lo hacen con el satélite y yo, usted qué sabe de esto usted no sabe nada esto está hecho con el satélite y con las torres G-Wen bajan a, del satélite bajan a la torre y la torre te, te manda para acá para joderte para con, con el electromagnetismo joder con corriente joderte la, la mente joderte el cuerpo acabarte con lo que me están haciendo mis bolas acabando con tu cuerpo a cada momento yo espero en Dios que esto se pueda resolver, que no, el gobierno no lo va a resolver. Yo estoy seguro, yo he mandado cartas a senadores, a representantes, a Ileana Rosletti, a John Corning, a una pila, y no ha pasado absolutamente nada, porque no, dice no, nosotros no sabemos nada de eso. Imagínense, un representante, un, un, un congresista que no sepa nada de eso, un senador que no sepa nada de eso. Eso, eso es para el bobo. Estos delincuentes tienen que ser agarrados, y justiciados. y Dios va a actuar para que lo puedan coger. Puedan coger a estos delincuentes y lo puedan encarcelar por vida, por tortura física y mental. Espero en Dios que esto suceda. Buenas mis amigos de las redes sociales. Hoy vengo con otro video. Denunciando el acoso electrónico por parte de estos delincuentes, gang stacking, diciendo: Ahí le estaba viendo yo por la mañana, de, desde por la mañana temprano, dándome dolor en el ojo, este asesino o estos asesinos, porque no lo sabe, porque están con el ILF, el satélite, el sonido silencioso, subliminar, y el rayo de microondas dándome, diciéndome. ¿Cómo cojones no lo voy a matar? Así mismo con esas palabras groseras, asquerosas, ese delincuente habla así. Porque él, él se cree que va a acabar conmigo dándome dolor en el ojo, perennemente ahí, porque tenemos que acabar con él. Él ya está ablandando, ya está ablandando, dándome dolor ahí, perennemente, sientes el dolor ahí, ya está ablandando. Porque este dolor es intenso, este rayo lo hice en el rayo del dolor el rayo de microondas, le dicen el rayo del dolor y eso es lo que usan estos asesinos para persuadir a personas que cometan suicidio que, que se vuelvan locas y hagan todo ese tipo de locuras para que a ellos queden como los, los que han acabado con personas pero este asesino cubano no va a poder hacer eso con mi persona, con mi mente porque mi mente es más poderosa que la de él y que la de todo el mundo porque para eso Dios me la dio para usarla con este tipo de elementos anti de la sociedad este elemento diablos diabólicos ya me lo decía uno eh, eh, que tiene el mismo problema que yo eh, Ángel Rapayo, me decía este es el mal personalizado y efectivamente estos no tienen compasión con nadie pero eso no se puede tener compasión con estos delincuentes asesinos gangstaquen haciendo el control mental con el satélite y el gobierno no hace absolutamente nada por acabar con estos asesinos porque ellos también están haciendo esto y sabe Dios si estos, silenciosamente, estos grupos de delincuentes están haciendo esto de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, con la CIA, con el FBI, con la policía, con el NCSA, con el Long, Long uh, uh, Homeland Security, con todas estas organizaciones del gobierno, estos asesinos están trabajando. Porque cuando no te ponen atención, ya yo fui al FBI de aquí de Houston, Texas y no me pusieron atención, por eso los pongo en las redes sociales cada vez que tengo un chance, lo tengo que denunciar este acoso y tortura electrónica con mi cuerpo que me han dado en los pies, en la, en la rodilla, para que no pueda caminar, para, para, para que no pueda eh, trabajar, para que no pueda hacer nada para que no pueda pensar para que ellos se lleven el galardón este de, de acabamos con esta persona, eso es lo que tienen en mente estos asesinos y el FBI no hace absolutamente nada porque está de acuerdo con estos delincuentes estos delincuentes cibernéticos no los coge el FBI con estos equipos sofisticados que tienen y el FCC porque no le da la gana porque ellos tienen que ver con estos asesinatos silenciosos. Este asesino no deja de acosarme y torturarme dándome con el rayo de microondas aquí, aquí, aquí en el cuello, dándome en la pierna detrás de, de la rodilla, atrás. Anoche tenía tremendo dolor ahí porque eso lo hacen con el rayo de microondas. Este asesino, Kanketaki, cubano este grupo de asesinos que están en Miami haciendo esto para todos los Estados Unidos y para el mundo. Estos asesinos no tienen madre, se puede decir, no tienen compasión con nadie, no tienen nada de una pizca de sentimiento para nadie. Estos son asesinos en potencia y, y esto... No se puede quedar impune. Voy a hacer un, un documento firmado para que los doctores lo filmen, Para que si me pasa algo, si me pasa algo, óiganlo bien, porque esto va para todas las redes sociales. Si me pasa algo, saben que esto no es ninguna enfermedad. Esto es hecho por este asesino. Mire, el dolor aquí, aquí puesto ahí. ...puesto arriba del ojo... ...con el rayo de microondas... ...que no me lo quita... ...este asesino... ...cuando no es aquí en la muela... ...cuando no es en la 100 ...cuando no son los músculos que te brincan... ...esto no es... ...problema de nervios... ...esto es problema... ...de estos asesinos... ...gang stacking ...que no tienen madre... ...lo vuelvo y lo repito... ...esto el gobierno de los Estados Unidos tiene que ver con este acoso electrónico que me están haciendo a mí. Yo espero que nos reunamos todos los, los eh, target individual para denunciar este acoso y tortura electrónica para que así de una vez por todas el gobierno pague por todo lo que está haciendo a todos los seres humanos aquí en los Estados Unidos y en el mundo. Esto es el acoso del siglo. Este acoso electrónico no tiene nombre en la historia de la humanidad, acabando con seres humanos que no tienen nada que ver con delincuencia. Son trabajadores como yo y como muchos que hay aquí en los Estados Unidos, que no son drogaditos, no han usado droga, no son... Vicioso de ningún tipo y estos asesinos están torturando día tras día, noche tras noche con estas voces también, con ILF, esto y el rayo de microondas, estas ondas son sonido subliminal, con el ILF sonido subliminal y sonido silencioso para que lo puedas estar escuchando para joderte la mente y no puedas te seguir denunciándolo y, aquí, y, y, y, y esto va en todas las la personas, todos los cargues que tienen el mismo problema que yo para que así nos podamos eh, agrupar y reunirnos para denunciar este acoso y tortura electrónica que nos están haciendo a diario. Estos asesinos tienen que ser agarrados, pero no agarrados por las autoridades, porque las autoridades no hacen nada. Porque yo vi aquí en Houston, Texas, al FBI, fui al FBI a denunciar a estos asesinos y no me hicieron absolutamente caso. Hice un reporte a la policía igual. Esto no tiene nombre porque la policía está también implicada en estos asesinatos silenciosos que están haciendo estos gang gangstaking. Eh, yo espero en Dios que antes que me pase algo, pues pueda yo ver delante de mis ojos a estos torturadores asesinos cubanos. Vengo de nuevo con otro video por estos asesinos gangstaking que no te dejan vivir. Eh, nada más que están hablándote al oído y, lo, y, y ya después que tú sales de trabajo a las 6 de la tarde están ahí como reunidos o ya hablando para ver qué te van a hacer qué te están haciendo venía caminando yo para buscar los carros y enseguida oyendo a este delincuente que tengo que quitar el oído aquí en el dedo gordo de mi pie aquí Aquí, aquí, aquí, ahí, sentí el, el, el puyonazo de corriente porque esto trae este delincuente cubano con la sonda ILF de control mental, el rayo de microondas, esto todo lo hacen con, con el metro el met. El smart es porque es corriente lo que te da, es corriente, pinchazo de corriente arriba de tus dedos, los pies, en los codos, sientes el electronazo el de corriente. Estos delincuentes, ya he visto que estos no son esto, Esto es un grupo de delincuentes haciendo juegos con humanos. Esto de gang stacking es por todo lo, lo que están haciendo con el, el, el electromagnetismo, pero esto yo estoy seguro que esto es un juego de control mental. Yo quisiera que ni López me mandara algo allá en Miami que está a ver si le hacen lo mismo que me están haciendo a mí. Uno tiene que estar eh, eh, no inventando sino cogiendo datos. A ver si te están haciendo lo mismo a ti que a los demás que le están haciendo. Estos delincuentes comunes, estos delincuentes son delincuentes, estos son asesinos delincuentes. Estos no son mandados por el gobierno. Yo estoy más completamente seguro que no son mandados por el gobierno. Esto es un grupo que está haciendo esto por su cuenta Acabando con vida de seres humanos Este delincuente cubano Hacker Que no, no pueden ser más de cuatro personas Pero esto lo hacen en el mundo entero Estos delincuentes porque están sentados Alante de la computadora Con los software Haciendo software para, hacer, para hacerle esto Y con los otros equipos Que te, te, te dan Que bajan con el satélite y te dan con estas antenas para darte en tu cuerpo, esto es directo en y weapon porque están dir dir dirigidas a tu persona. Como si tú tuvieras algo de algo que te hayan puesto que no se ve invisible como electromagnetismo para darte que llegue a ti nada más.